Hola, ¿cómo están mis hermosuras? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ibelis y hoy les tengo este maquillaje que es el mismo maquillaje que tengo en el video del tutorial de las cejas. Si no lo has visto, les dejo aquí el link que está en la tarjetita aquí arribita para que puedan ver el tutorial de cómo yo me realizo las cejas. En ese tutorial tengo este maquillaje y una de ustedes me pidió que yo realizara este maquillaje y aquí estoy haciéndole el tutorial. Y créanme, mis amores, yo creo que fue el video más largo que yo he hecho en mi vida porque la cámara no quiso Vengar conmigo. No quería amistad conmigo. y se tardó no mucho en enfocarme esto molesta. Tuve que estar parándome, también de los settings, volviéndome a sentar. Algunas cosas no se grabaron y tuve que volver a empezar. Es como que. Así que si te gustó este maquillaje No olvides regalarme un like antes de ver el Y suscribirte aquí abajo donde hay botón rojito Y activar la campanita para que no te me pierdas Mi próximo video Así que mis amores vamos a comenzar Y lo que hice fue que apliqué concealer en todas las áreas del ojo Y aquí abajito Y lo difuminé con mis deditos Y ahora vemos lo que es la aplicación de la sombra Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar el color blanco De la paleta de Morphe La sombra blanca Y vamos a aplicarla en todo nuestro ojito Lo que vamos a hacer es sellar la sombra 不然 Para la área de transición voy a estar aplicando un color anaranjadito en la paleta de John Charles, es la número 518. Y esto lo voy a estar aplicando en la área de la cuenca, más arribita porque yo tengo párpado caído. Si tú tienes ojo grande o mucho espacio, no tienes que hacerlo más arriba de la cuenca. lo puedes hacer exactamente la cuenca y se te va a ver bien. Yo lo voy a hacer un poquito más arriba de la cuenca para que se vea el color. Así que vamos a estar aplicando el color anaranjado, casi por aquí, llegando a mi ceja. Esto lo vamos a estar difuminando de lado a lado. Lo puedes hacer en movimientos circulares. Yo a veces lo hago en movimientos circulares y a veces lo hago así, recto. Voy a estar aplicando el color Skid de la paleta de James Charles. O un color rosita bien chillón, un shocking Pink. Y vamos a estar aplicándolo en la área también de transición, pero más abajito. estoy haciendo aquí es aplicando color violetita en nuestro hueso de ceja más abajito cuando nosotros hundimos aquí que tenemos un huequito más abajito de huesito pues ahí vamos a estar aplicando este color violetita Voy a estar cogiendo el color violeta oscuro de la paleta de James Charles, es el nombre Escape y esto lo voy a estar aplicando por toda la área de la cuenca también para crear profundidad al ojo. Y esto vamos a estar aplicando poquito a poquito, como pueden ver miren la profundidad que está haciendo este color violeta, me encanta. Está aplicando ahora rosita para que no se pierda el color en toda la área de arriba de color violetita. Y ahora va a estar aplicando color anaranjado, arribita de rosita. O se me quedó esta área sin grabarlo que eso fue es que mezclé violeta con negro y lo estoy aplicando aquí en la V externa del ojo para crear más profundidad todavía en nuestro ojo y cuando creamos el cospir se vea más definido. Así que vamos a aplicarlo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar un poquito al medio para crear más profundidad. Para el área del párpado móvil vamos a limpiar toda esta área con un concealer que sea bastante clarito para que se pueda limpiar bien. Y vamos a estar haciéndolo con una brochita sintética plana como esta que está aquí. Son súper baratas, Main China, así que con esta fácilmente puedes limpiarte la área del párpado móvil. En mi caso voy a estar utilizando esta, la Bondi's Way Multi-Use Sculpting Concealer. Así que promete tener alta cobertura y por lo que veo en la área del ojo me dio sumamente alta cobertura. Cobertura. También utilizo esta que me encanta, es de low cost y también es alta cobertura, me fascina también, pero quiero probar esta para ver cómo verdaderamente funciona en el ojo. Lo que hice fue que apliqué aquí un poquito de concealer y con la misma brochita plana vamos a estar limpiándolo poco a poco en la área del párpado móvil. Para área del párpado móvil voy a estar utilizando el color Aristi, que es un violeta brilloso. Y lo voy a estar aplicando en toda la área del párpado móvil donde yo apliqué el concealer. Voy a estar aplicando mejor con los dedos. Mucha diferencia. Ahora vamos a estar utilizando el color violeta, violeta oscuro, es el escape en la paleta de Morphe y vamos a estar picándolo a, tres, a toquecito. Y ahora voy a estar picando el violeta con negro en la área de la u externa. Así va quedando el look. Para el hueso de la voy a estar picando un color blanco brillosito. En la paleta de James Charles se llama Green Light. Así que vamos a estar picando la área de huesito de la ceja para picar los brillitos si ustedes tienen color violetitos con brillitos en forma de liner mucho mejor yo no lo conseguí de color que yo quería así que yo conseguí estos glitter que sean súper finos lo más fino posible los glitter que no sean escarcha las escarchas son más grandes que sean así, de hecho son los mismos que te venden los maquillajes, yo digo que en forma de tarrito, le ponen su marca y van más caro, así que yo compré estos de aquí, y voy a elegir este colorcito, un violetita suavecito con esta pega de NYX, déjame ponerle aquí glitter, glitter NYX y este pizzerito que yo tengo aquí lo que voy a hacer es que voy a aplicar pega en la palma de la mano y voy a echar pega aquí y vamos a hacer la línea poco a poco donde nos hicimos la formita con el concealer voy a empezar por esta última área de acá el brillito como queda el maquillaje así que voy a terminar mi otro ojito y regreso para la área del párpado inferior voy a utilizar el color violeta oscuro con el negro lo mismo que utilizamos en la V externa y lo vamos a estar aplicando en la área del párpado inferior con una brochita así como de difuminar finita Vamos a estar mojando esta brochita con este setting spray o cualquier setting spray que ustedes tengan. Y voy a estar aplicando el color que nos aplicamos en el párpado móvil. Este que es como brillito. Vamos a estar aplicando en nuestro párpado inferior en esta esquinita y bien cerquita del lagrimal. Ahora voy a estar aplicando un highlighter en estas esquinitas. Ahora lo que voy a estar haciendo es enrizándome las pestañitas. De pestaña estoy utilizando estas que son de Kiss, que es la que he utilizado en varios videos. Y voy a utilizar la peguita de pestaña. Y voy a estar picando la pega por toda la pestaña. Ahora está picado toda la pega por toda la pestañas Voy a comenzar la aplicación No sé si se lo porque es que esta cámara, no sé qué le está pasando, pero no me quiere enfocar. Nada, ya apliqué la peguita en las pestañas y vamos a aplicarla. En nuestro nacimiento de nuestras pestañas... Solamente está aplicado más cara para que se unan las dos pestañas. Mira cómo va cambiando la mirada un poquito. No hace falta como pestaña en área inferior porque yo soy bien lampiña. En cuestión de pelo, de pestañas, cejas, cabello. Ahora voy a estar utilizando este lápiz de la línea de L'Oreal infalible en la área de la línea del agua. Me encanta porque es waterproof y no se riega. Voy a estar aplicando este labial que es de la marca Rimmel y el nombre es Plum Wine y vamos a estar aplicando este color con un vinito oscurito que voy a aplicarlo. Mezclé el violeta con este color que es el West Wild, es el liquid. Katsu 922B y este es el Coral Corruption Si te ha gustado este video no olvides regalarme un like, compartir el video con todas sus amistades para que aprendan nuevas técnicas, nuevos truquitos de maquillaje Así que mis amores, me despido hasta un próximo video Y gracias hasta llegar por aquí, ver el video completo Y me despido. Bye. Y ahora les traje este maquillaje de ceja. <risa> Y hoy les traigo por fin el maquillaje Glopro. No, no me sale nada hoy. Hoy no me sale nada. Nada me sale. No sé si por qué son mis ya se caen. Llevo casi todo el día lavando y no me sale nada. Ahora bueno, vamos a comenzar. Ok. Me pidieron que le hiciera el maquillaje, el tutorial.